Tenemos que, que hacer un ejercicio de reflexión y ver lo que en el día a día no está dando los resultados esperados. Y en ese sentido, las nuevas, las, nuevas, eh, las denominadas metodologías activas pues pueden ayudarnos muchísimo. Y En concreto, la ABP es una estrategia estupenda para poder dar respuesta y conseguir un impacto positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mm. Me encanta la ABP porque es una estrategia... Perfecta para conectar. Conecta al, alumna, al alumnado con el alumnado, es decir, al alumnado con sus iguales, al alumnado con el profesor y al alumnado con la sociedad. El alumnado está en el centro y el profe queda a un lado. Y eso es precisamente lo que me, me gusta del ABP. Tampoco necesitan eh, eh, tener proyectado un, un proyecto, un ABP eh, con unas pretensiones demasiado elevadas o complicadas. Empezar con cosas muy básicas, a lo mejor con una parte de los contenidos del currículo y probar que funciona. Pues bueno, puedes ampliar, puedes mm, enfocarlo a otras materias, puedes enfocarlo a otros niveles. ...poco a poco, ...manera de reconocer el, el esfuerzo que realizamos día a día en las aulas... ...y en concreto si ese esfuerzo materializa en una mejora de los resultados... ...en un impacto positivo en el alumnado... ...pues tiene este tipo de, de reconocimientos... no, ...un poco más oficiales a, en, en forma de premio... Uh -huh.